El zapper de Bob Beck nace en un experimento realizado en una universidad de Alemania, la Universidad de Albert S. Einstein, donde descubren que aplicándole a la sangre una corriente muy baja, podían curar el SIDA. Eso salió en la columna de la revista médica más prestigiosa del mundo. Bueno, ¿qué pasa? Robert Beck, apodado Bob Beck, es un científico, o era un científico, que encontró esta columna y, bueno, la leyó sorprendido. Se podía curar el SIDA aplicando corriente. Bueno, entonces él empezó a investigar. Se dio cuenta que la revista no habló nunca más del caso y él se puso a investigar por su cuenta. Desarrolló ciertos dispositivos que emitían corriente al cuerpo hasta que eh, lo perfeccionó con ingenieros. Y es el circuito que estamos viendo ahora. Eh, consta de un circuito integrado doble operacional llamado LM358. Eh, cuatro resistencias, cinco resistencias. Dos eh, diodos Zener de 18 voltios por un cuarto de watt. Un capacitor de 22 microfaradios por 50 voltios. Tres baterías de 9 voltios un switch de encendido y apagado, un capacitor de cerámica, ese que parece una lenteja, es de 100, eh, 100 nanofaradios, un potenciómetro de 100, 100K, 100 kilo ohm, bueno, y una salida que es para la salida, es el jack ese que vemos ahí, es para la salida de los dos electrodos. Para las personas que quieran hacer el zapper, bueno, en ese momento de ponerle el jack, eh, yo les sugiero anularlo, directamente dejar las salidas con cables para los electrodos. Y bueno, como vemos, tiene tres patitas el jack. Eh, la que va al capacitor, esa es la que en contacto con pata con la de arriba, o sea, si juntamos la de abajo con la de arriba, se prenderían las lucecitas mostrando que la batería está cargada. Por lo tanto, ahí entre el pin de abajo y el de arriba, de la parte de atrás del jack, se le puede poner un pulsador. Cada vez que apretamos el pulsador, nos diría si las baterías están bien o no. Y luego los cables, bueno, salen de la parte de adelante del jack y de la de atrás arriba. Esos son los dos cables que van al cuerpo y transmiten microcorrientes de 150 microamperes. O sea, corrientes muy bajitas, pero para que eh, a efectos microbianos mata todo. Así que esta es la herramienta para desparasitarse electrónicamente y rápidamente y efectivamente. Te mando un abrazo.